Hola sí, ¿qué tal? ¿Alguna vez les ha pasado que les agarran unas ganas pero tremendas de jugar al LoLcito? Pues eso es algo que a mí me lleva pasando durante muchos años. Soy un jugador semiactivo de LoL y digo semiactivo porque no jugué durante dos temporadas a ninguna clasificatoria. Estoy en este terrible mundillo desde la Season 5. Entré a jugar porque un compa me había dicho que este era el juego definitivo y gratuito. Y bueno, yo por aquel entonces no le presté mucha atención. Era fan del Heroes of the Storm o HOTS para los panas. Sin embargo, cada vez tenía más compas que iban jugando, así que le di la oportunidad y aquí estoy. ¿Quién no ha comenzado a jugar LOLcito por el típico pana que te dice, oye, echémonos un LOLcito y tal, o los típicos anuncios que se tenían para ese entonces? Por eso, en este video te voy a comentar mi experiencia a lo largo de estos años jugando LOL en el mejor servidor del mundo. LAN, tierra de las potencias coreanas. Aunque bueno, mucho potencial y tal, pero como que calle no les falta. Muchas personas suelen usar el chat más que un medio de comunicación como un medio para descargar sus problemas. Solo mira esta captura, donde hay personas flameándose desde el... el... en la partida, donde bueno, pues esto no genera mucha confianza. Si bien Riot ha ido mejorando su sistema de detección de flame, este no es totalmente perfecto. Siempre habrá algún avispado que sabrá cómo burlar el sistema, y bueno, no te va a mentir. Tampoco falta el gaming que te pinguea con todos los tipos de señales existentes para que sepas que las cagaba. En LAN contamos con varios tipos de jugadores: el pana buena onda que hace todo para ganar y se esfuerza. Y el pana que lo intenta al inicio, le sale algo mal o la caga y se empieza a desanimar a Flamear y a tener una conducta de niño chiquito de dos años Esto se traduce en que todo el equipo queda mamando Ahora, no veas tú la cantidad de sims que hay también No es sino que una chica diga que es chica Y tendrá comentarios de personas invitándola a jugar y solicitudes de amistad al toque Desde la Season 5 yo he ido de menos a más Tú nomás mira estas estás mi papacho Full plata, platino y diamante Tres malditos años siendo diamante, toque gran maestro, pero mantenerse ahí, en ese elo es una cosa de loco, paréntesis importante para decir que es el elo. El elo no es más que un sistema que se ha diseñado hace muchos años atrás, más concretamente en el ajedrez. Este sistema consistía en una tabla o ranking donde una serie de jugadores profesionales jugaban entre sí a fin de clasificar a los jugadores. Como es de esperarse, a medida que los primeros jugadores tenían elo mayor, ganaban cada vez menos puntos. Y si perdían un partido, perdían más puntos. Esto lo hacían para balancear el ranking. Pues bueno, lo implementó este sistema hace ya muchos años. Adicionalmente, cuentan o contaban, no lo sé con exactitud, es algo raro, con MMR. Esto era como un elo invisible que todos los jugadores teníamos o tenemos. Pues de esta forma si nosotros teníamos, no sé, 50 puntos en platino 3 y tenemos un MMR de platino 3, pero dejamos que nos descienda al sistema por inactividad pues el MMR se mantendrá en platino 3 mientras que el elo bajará, esto garantizaba una forma más óptima de ganar puntos por partida y de perder menos puntos por partida perdida. Continuando con lo anterior, era cada vez más difícil subir y más teniendo en cuenta el tema de los jugadores que mencioné anteriormente, eso que te decían de que solo en el elo bajo se ven estas conductas antideportivas es bastante dos, pues incluso en elos altos me topaba con gente rayada que yo no entendía cómo estaban ahí. Supongo que Riot tiene sus preferencias, pero bueno, ni modo. Esto es algo frustrante que nos ha pasado a todos los jugadores que incursionamos en las clasificatorias y que si eres nuevo, te van a echar en cara. Lo que puede ocasionar que tu experiencia de juego sea una completa <risa> Algunos jugadores veteranos como yo recordamos un sistema que Riot había implementado en la Season 6 que duró hasta finales de la Season 7. Este sistema servía para que en medio de una partida nosotros los jugadores viéramos el ping de nuestros compañeros de equipo. Esto era algo que, a mi parecer, es muy transparente con el jugador, o era. Sin embargo, a partir de la temporada 8 Riot Games decidió eliminar la visualización del ping en la pantalla de carga para evitar el acoso y la discriminación hacia los jugadores con conexiones de renda lenta. Esto como tal no era ping-ping, sino que era un porcentaje que mostraba la conectividad de los jugadores. Río también implementó una censura a los nombres de los invocadores en el Champions Select para así no flamear al típico jugador troll que te había salido en la partida anterior o para evitar dodges, pero se estaba perdiendo algo fundamental, la transparencia. Tú nomás pillate este Lee Sin llamado rocoso diciendo que le va a devolver los puntos a él. Mucha buena vibra no me generaba, comenzamos con toda, matando, nos mataban, parece que al final sí iba a devolver los puntos y perdimos. Ahora mira esta última partida de mis placements donde este personaje le tocaba de jungla, acto seguido saca una ari y para excusarse dice que no lo vio, que no sabía que le tocaba jungla, pero tú y yo sabemos que es pura paja. Así que el set se pone la 10 y dice que va de jungla, así que medio salvamos un tris los morros y luego comienza la partida y tal, Irelia le saca primera sangre a luz y mamán. El set está de fega farming, nos cascan y llueven guamazos por todas partes, Ganamos una pelea por aquí que nos llena de esperanzas Hacemos un ace y cuando todo pintaba a que se venía el comeback, perdí. Esta última partida hizo cuestionarme el por qué volví a jugar los hitos Si la experiencia de juego era tan insatisfactoria y frustrante Pero mi bro, ¿a quien quiero engañar? Tú más mira estas cinemáticas el competitivo los mundiales Faker jumps in DRX t pero no va a correr, Faker va en el rampage y Barrel va a bajar con él. T1, FIND 2... Barba pierde la cabeza. Barba, sí, Barba. que me ha feito entero ya. La cabeza y todo. <risa> y las cejas. Y hoy os presentamos al nuevo caster, Hitman. <risa> Cuidado con la rata. ¡A la que hay! ¡Sí, sí, sí! sí! ¡Yaaaaaah! ¡Barber! ¡Sí, yeah! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Soy robots! Te dan unas ganas de volver y crearte una superestrella hasta que quedas mamando en tus placements. Ah, por cierto, Ryo también sacó una serie llamada Arkane con excelentes críticas, ocasionando un nuevo pico de popularidad. Todos jugaban Jinx, B, Jace y Victor. Habían más personajes, pero bueno, ¿quién iba a querer jugar Dingeris y singer en este tiempo? O sea, solo mira esos muñones con kits super sosos definitivamente no daban ganas de jugarlo. Por otra parte, los Arams son otro cuento, si bien las personas no suelen flamearte mucho porque pues es un Aram, sí podemos encontrarnos en los típicos comentarios como es Gigi y si está el campeón o es su mamá, pero los Arams me mantienen totalmente entretenidos y con una competitividad más o menos sana al momento de ganar. Si no mira mi compa y yo, donde comentamos en cada partida que ella el que gane cuando íbamos perdiendo y se reciben respuestas como si sí soy, ay sí Todo esto refleja el gran problema que tiene LOL, su comunidad. Una comunidad que puede llegar a cansarte del juego, aparte Riot balancea cada vez más los campeones sacando parches cada vez que puede. Lo que en aquella Season 5 podíamos tener, que era un daño absurdo que deleiteaba a todos, ahora no lo tenemos de forma muy notoria ni haciendo muchísimo snowball. ¿Recuerdan la Static? Era un ítem glorioso, que nos armamos con Yasuo, Draven, Caitlyn, entre otros. Sobre todo Draven, que te puede llegar a explotar de un hachazo. Pues bueno, de eliminó este ítem del juego en la temporada 10, parche 10.23 por lo desbalanceado que estaba. Si bien el LoL nos ha traído muchas alegrías a cada uno de nosotros cuando jugábamos con Panas, pienso que tiene más cosas malas que buenas, como mencioné. Su comunidad es algo que no le hace muy bien a la reputación del juego. Sus constantes parches han ido quitando flexibilidad al juego, siendo todo mucho más mecánico cada vez las competiciones tienen menos hype o a lo mejor el LoL está entrando en una decadencia o a lo mejor no. Pero esto es solo mi opinión y especulación. ¿Tú qué opinas al respecto? Muchas gracias por ver el video. Quiero agradecer a mi mejor amigo que me ayudó con las placements para poder grabar el contenido y también agradecerle por haberme dado su opinión acerca de esta narración.